Aquí hay un tema que recién descargamos, pero también podés pasar de este tema a este tema. Si sos una chica streamer y querés cambiar tu tema de OBS a algo más lindo y dinámico, un OBS totalmente diferente y único. Si quieres saber cómo se hace, quédate en el video. Vas a ir al link que te dejo en la descripción. Te va a llevar a la página obsproject.com-forum-temas. En este caso hay un montón de temas para descargar. Vamos a hacer la prueba con uno de ellos. En este caso vamos a hacer la prueba con el tema Poly, Poly White. Para saber qué estamos por descargar podemos ir a Overview y nos va a dar un ejemplo para que veamos que estamos por descargar. Me parece muy atractivo y muy, muy bueno para cambiar. Vamos a ir a Download, guardar como. Lo que vamos a hacer con este archivo, vamos a dejarlo en nuestro escritorio. En el escritorio lo vamos a descomprimir. Como podemos ver, está aquí. Lo vamos a descomprimir sin ningún problema. Traer aquí. Nos va a dar una carpeta. Aquí pueden ver. Y en su interior van a estar dos carpetas más. Estas dos carpetas las vamos a necesitar trasladar a la raíz de OBS. Vamos a buscar. En mi caso, Disco local C, OBS Studio, OBS Studio nuevamente, Data, OBS Studio nuevamente, Tema Y aquí arrastramos estas dos carpetas y las dejamos ahí lo podemos cerrar podemos volver a obs en este caso es posible que esté el tema si no está el tema en tu caso recordar reiniciar el obs y va a aparecer vamos a ir a aquí ajustes general tema aquí está el color que recién descargamos le damos clic esperamos para aplicar aplicamos aceptamos y listo tenemos nuestro obs con un tema nuevo totalmente llamativo ideal para trabajar y hacer stream todos los días